Y el realidad car llegó a su final con buenos resultados para los pilotos argentinos y también, entre ellos, los mendocinos. Hay que destacar lo de Kevin Vena con el Rally Dakar en la categoría reina. En las motos lo había hecho en el 2021, lo vuelve a conseguir en este 2023 y además es el único piloto sudamericano en esta categoría que ha logrado quedarse con el título. Lo hizo de manera histórica ayer porque remontó una desventaja de 12 segundos que tenía sobre, sobre praise y que logró remontar en la etapa final para quedarse con el título Kevin Benavides El argentino que terminó de muy buena manera festejando en el Rally Dakar Que además Alatiyah, que es amigo de él y se coronó en autos Le terminó dando esa especie de capa que, que utilizan los cataríes los para los grandes momentos La misma que recibió Messi en el Mundial este, la, la recibió Kevin Benavides de parte de Alatiyah en los festejos ...por el, el rally obtenido ayer allí en Arabia Saudita. Durísimo este rally de Dakar con nuevos escenarios que ya cuando llevaban tres etapas... ...los mismos pilotos se quejaban de la intensidad que tenía este rally. Lo vamos a escuchar a Kevin que de esta manera hablaba sobre el título obtenido allí... ...en el festejo con la bandera argentina cuando... Llegaba el mágico momento de la premiación de esta durísima competencia. No sé, cada día más difícil que otro, pero me mantuve siempre constante, estuve en todas las etapas dentro del top 10 y, y bueno, lo peleé, lo peleé mucho y bueno, hoy estoy acá. Vamos al festejo del mendocino de Francisco Moreno porque terminó segundo en los cuatriciclos y por segundo año consecutivo logra quedarse con ese escalón del podio. Segundo en el Dakar, en la categoría de los quads, con lo extremo que es este rally. Otra vez el Tupungatino en lo más alto. Girú fue quien se quedó categoría. Y esto decía Francisco Moreno cuando terminaba la competencia y remarcaba estas frases que tenía pegadas allí, en esos cuatro ciclos. En mi montura y el equipo del 100%, creo que fue lo que más me motivó. Mira, tu motivación es el, es tu éxito hasta el final. Disfrutar el último paso igual al primero, confianza recíproca. Y eso, vivas? me imagino que obviamente estás mirando la, la navegación, pero ¿cada tanto? Sí, cada tanto lo puedo leer. Haciendo estas cosas, estos detalles que sirven y mucho. Ahí estaba Francisco Moreno, que los próximos días volverá a Mendoza y a su tupungato natal. También hay que destacar lo de Franco Caimi, lo de Harpen y lo de Juan Cruz Jacopini, que terminaron en lo más alto de la competencia, en el sentido de que eh, lograron ingresar, en el caso de Jacopini, de entre los 10 competencia, que es lo primordial del Dakar, más allá de quién llegue primero, quién llega segundo, el tema es terminar la competencia para los distintos pilotos y los hombres de nuestra provincia pudieron hacerlo de muy buena manera. Como lo decíamos, Moreno en cuatriciclos terminó segundo y después hay que resaltar al resto de los pilotos. Jacopini y Harpen que terminaron en el top 10 de los autos donde ganó a Latilla. Juan Cruz Jacopini ocupó el séptimo lugar. ...tras haber sido decimoprimero en la última etapa... ...y Harpen, noveno lugar... ...tras llegar tercero en la última etapa... ...y los hermanos Jaime en moto... ...también hicieron una gran carrera... ...Franco cerró el top 10... ...de la clasificación general... ...en tanto que Estefano, su hermano... ...debutante en el rally... ...cumplió el objetivo de terminar la prueba... ...y llegó en el vigésimo quinto escalón... ...en lo que tiene que ver con los pilotos... ...de nuestra provincia... ...mientras vemos allí el detalle de a la Tillá coronando con, con esa especie de, de bata que utiliza el argentino triunfador de este rally.